¿quién o quienes podrían estar autorizados para acompañar o llevar la defensa de alguna situación particular de una comunidad y decirse representantes de ella? Ahí sí es una cuestión pues, de, de ética, de las asociaciones civiles, de las organizaciones y de las mismas personas. Por eso, la representatividad de las, de las, de las comunidades, llevar una de aquella, asamblea, etcétera. Solo basta ir a la comunidad, ver en la asamblea y ver si en efecto reconocen a esa persona para, para hacer una actividad que, que sostenga. una la que tenemos, es que... se ha hecho entender con este tipo de, como, de prácticas justo como institucionales que necesitan un representante para, como para llegar a, a juicios de amparo y varias situaciones. Y eso desafortunadamente en las comunidades lo han malinterpretado y justo también tenemos que llamar como a los llamados gobernadores eh, tradicionales o ese tipo de autoridades que en verdad se han hecho, han legitimado esa parte de representatividad de las comunidades, pero justo una como un, un algo que nosotros debemos ahora entendiéndolo es explicarles perfectamente a las comunidades que no necesitan que alguien llegue a representarlos. Que ellos son los sujetos de derecho y ellos pueden poner en articulación al órgano jurisdiccional. Exactamente, ya lo dije ahí. voy a continuar. Esta, esta evolución en la concepción de la denominación de pueblo indígena, pueblo originario y las características, insisto, más bien, se trata de la insistencia en que los otros no indígenas tengan elementos para identificar, o sea, esa ansia de seguridad y de racionalidad, de saber que la persona que está enfrente de mí efectivamente es indígena. Entonces, esas ansias llevaron también a, a, a determinar esta evolución de, de la concepción de pueblo indígena o pueblo originario o autóctono. Se da, eh, hay una, un mandato de Naciones Unidas, específicamente de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, que eh, mandan un, un trabajo especial. Y este trabajo especial se lo da un relator académico de Ecuador, José Martínez Cobo, que lleva a cabo una investigación de años, desde 81 hasta 84 me parece que, que se lleva a cabo esta labor en diversas entregas y la última son las conclusiones, se, se publica, bueno se da a conocer en 1986 y en este documento sumamente importante porque de ahí se retoman elementos en el convenio 169 que como ustedes saben es el único tratado internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas exclusivamente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y que tiene carácter vinculante. ¿no? Entonces, el concepto, digamos, estos elementos de, de la denominación de pueblo indígena pueblos, comunidades y naciones indígenas, dice el proyecto COBO, son los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades, se consideran, es una cuestión personal, ¿no? eh, de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en sus territorios o aparte de ellos, constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continua como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales sus instituciones sociales y sus sistemas legales. Entonces, aquí están todos estos elementos que son posteriormente retomados por el Convenio 169 y también, por supuesto, en menos, hacia la mayor parte de los aspectos, en el artículo 2, de la Reforma Constitucional del 2001. Y este proyecto también tiene una segunda parte, que es la transcripción Desde el punto de vista del individuo indígena es la persona que pertenece al pueblo indígena por autoidentificación y que es reconocido y aceptado por esta población en tanto que uno de sus miembros. Entonces, es de ahí que aparecen esta, estos elementos que van a englobar o contener la sustancias de las denominaciones de pueblo indígena, como dice bien la compañera, y ahí hace una aportación que es muy importante tener, sujetos de derecho. También hay, hay una denominación en cuanto al término pueblo, fíjense, ahorita lo, lo platicamos, el término por qué es importante. El término pueblo designa una entidad social que posee una identidad evidente. O sea, ¿por qué hablamos del carácter de pueblos, de estos pueblos, comunidades o naciones indígenas? Por estos aspectos. Una identidad evidente y tiene características propias, implica una relación con un territorio, incluso si el pueblo de que se trata ha sido injustamente expulsado de él. Y reemplazado artificialmente por otra población. El pueblo no se confunde con las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, de las cuales habla el artículo 27 de del Pacto Internacional de los Civiles y Políticos. Esta, este parrafito que yo tomé de un estudio de Naciones Unidas, que lleva como título El derecho a la autodeterminación, de desarrollo histórico y actual sobre la base de los instrumentos de Naciones Unidas. Es decir, Aquí en este párrafo se habla de lo que es pueblo, no, no lleva el apellido originario autóctono indígena, pero sí pueblo. Pueblo indígena, nombre y apellido, digamos, se identifica con las características del pueblo desde esa concepción, desde el derecho internacional de las Naciones Unidas, de esos estudios especializados que ha hecho las Naciones Unidas en torno al derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Porque este derecho Aparece en el siglo XIX para la descolonización de los estados, ¿no? para la creación del estado independiente, moderno, todo lo demás. Pero resulta que buscaron en diversos estudios, uno de ellos, de el, el, el, el donde saqué esto, ¿no? esos elementos para identificar qué sujetos de derecho tenían la posibilidad de hacerse eh, acreedores al derecho a la libre determinación. Porque no todos. ¿Por qué? Porque era un riesgo. La cuestión es que no tomaron en cuenta que hay pueblos con estas características que quedaron englobados en estados-nación independientes, comunistas, modernos, capitalistas, etcétera, que bien les sirven, multas, ¿no? Eh, Y no se les reconoció su diferencia cultural y los derechos que vendrían con esta diferencia cultural no formaron parte de la creación y construcción de ese Estado moderno independiente. Un ejemplo, en las uh, leyes constitucionales de 1836 en México, se habla de la ciudadanía mexicana. ¿no? Entonces, vamos a construir al Estado moderno independiente mexicano. La ciudadanía. Estamos en lo que con esta moda de los pactos, de los contratos sociales, y todo esto que hay que reproducir. Entonces, ¿quién es ciudadano? ¿Quién va a tener los derechos de ciudadanía? Pues aquellos que hablen en idioma español, que lo escriban, que reciban cierta cantidad de dinero mensual y que por supuesto no sean sirvientes domésticos. ¿Y quién la puede perder? Los pues que no tengan esta situación o que lleguen a tener una actividad de sirviente doméstico. Entonces se dan cuenta cómo el derecho, ese derecho que no fue construido por los sujetos originarios de estas tierras, sino por otros, aunque hayan algunos nacidos aquí, pero reproducían una idea otra, distinta a los pueblos originarios, entonces no participaron, el derecho excluyó de la participación de la construcción del Estado mexicano a los pueblos de estas tierras, no tenían ni siquiera la posibilidad de acceder a ser ciudadanos. Tienen alguna duda sobre eso lo vamos a, a retomar la próxima sesión muchas dudas este no, informar, digamos, sí pero creo que ya en un caso específico y ya sí. en la práctica este el debate se eh, va a aplicar otro, digamos, para que eso es se muchos conflictos especialmente con respecto a quién representa, efectivamente este digamos son debates que se advierten con ejemplo cuando se cuestiona la actividad de la persona indígena. Sí, todavía se pide, por parte del juez se piden peritajes culturales para que tener la certeza de que efectivamente esta persona es indígena cuando no es visual. O sea, la ley dice, es así y es así, debería ser así. ¿no? Tendríamos que los abogados o las personas que van a tribunales, insistir sobre ese hecho. Que puede ser un puede ser que el juez diga, pues siempre es un juego. Sobre ese hay que insistir para que la maquinaria jurídica pues, funcione y avance. Ese es el objetivo. El objetivo de mi intervención sería la de discutir cuestiones que a lo mejor, insisto, se dan por sentadas y no necesariamente es así. Este, y tener posibilidad de escuchar y de platicar eh, dudas antes de entrar con los ponentes que vienen a temas ya particulares donde esto se aterrizaría aplicado a casos veremos amparo veremos este casos donde se ha llevado con amparos las defensas de los derechos de los pueblos y otras cosas en diferentes áreas ¿Alguna más? Sí, sí, abogado el asunto para que sí, yo sé que en algún, algún momento como abogados podríamos recurrir a esto ¿no? pero eh, la ley y es la ley orgánica municipal y aquí te hace ¿Te una clasificación dar. sí, sí, estoy jugando. para efectos de su organización, en el artículo 8 dice, para efectos de su organización administrativa los centros de población de los municipios se clasifican en ciudades, villas pueblos, rancherías comunidades barrios y secciones y entonces hace una diferencia de acuerdo clasifica de acuerdo a los servicios que tienen remitámonos a a pueblo centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 2.500 habitantes y que cuente con los siguientes servicios públicos energía eléctrica, agua potable trazado urbano camino de este telégrafo caseta de policía, cementerio, mercado, transporte público, lugares de recreo y para la práctica de deportes y escuelas de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Estaríamos hablando de una clasificación administrativa, que ahorita ya encontré lo de INEGI también y cuando si dijéramos comunidad, para decir comunidad referimos a una comunidad con el apellido indígena es un centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 500 habitantes separados por más de 5 kilómetros de la ciudad, villa o pueblo, del cual forma parte y que cuente con servicios de energía eh, de energía eléctrica, agua potable, camino vecinal y escuela rural. Digamos que sería como una referencia, a lo mejor no lo vamos a ocupar, y en cuestión de identidad, en un juicio, este, pues... Sería eh, un estudio antropológico, ¿no? un peritaje antropológico para determinar. Te estoy hablando únicamente este, jurídicamente, ¿no? Un peritaje antropológico. Pero, pero Hay tesis, es lo que estoy diciendo, hay una tesis aislada donde la Corte dice la autoascripción. Eso es todo. Pero de... lo segundo. Claro, fundamental en la artículo segundo constitucional, que es aquel que retoma todos los derechos de los pueblos indígenas desde el 2001. ¿Cómo? Vamos, este. Queremos dar respeto, por supuesto, a los horarios con los compañeros de aquí de la Casa de las Humanidades, pero retomamos, ahí lo que me queda, por, por, por el derecho a favor, el artículo ¿no? de la y las reformas a nivel nacional. ¿no? Este, y llegar a, a, a esta reforma del 2011, que es muy importante para nosotros en materia de derechos humanos. Este, espero que estén. Más o menos claros si no tengo muchas dudas. ¿Muchas más? Carlos, por favor. Solo para puntualizar algo okay, con permiso, respecto. Perdón. Sí, perdonen, nada más para puntualizar algo con respecto al derecho de la autoascripción. Porque esto eh, está reconocido en el artículo segundo y está, por supuesto, en la tesis eh, eh, del 2013. Sin embargo, podría darse el otro caso, que creo que era un poco la preocupación de hasta dónde tenemos ya un, un efecto vinculante en la ley, no sólo por las características de la población, sino porque algún sujeto levante la mano eh, solicitando la autoescripción. Ahí hay dos, eh, dos aspectos. Primero, en el aspecto de la autoescripción... Eh, única y exclusivamente se da durante las primeras fases, es decir, en la presentación en el Ministerio Público y en las primeras este, diligencias que se realizan en el sistema jurídico. Ya en las fases posteriores, este reconocimiento ya se hace más difícil, pero han habido casos como eh, eh, los que después vamos a, a presentar, en donde por la violación incluso en el debido proceso, y en toda la actividad procesal los efectos de la ley eh, hacen que todo el proceso se vea otra vez eh, reiniciado es el caso por ejemplo que sucedió aquí en la central de Abastos con un joven que fue procesado sin habérsele respetado no solo eh, por la declaración universal o el convenio y porque no se tomaron en cuenta otros eh, derechos procesales que tenía ese sujeto en segundo eh, punto eh, tiene que ver justamente con otra figura desde el derecho romano, que ustedes eh, eh, recordarán, que es el de bona fide, es decir, la buena fe. En este caso, alguien que se quiera autoescribir, por decirlo y sin serlo, entonces, eh, normalmente en la antropología se remite que un derecho es el de autoescribirte, pero también necesitas el reconocimiento social y público de las comunidades. Casos, por ejemplo, de muchas personas que en sus propias comunidades son castigados con su expulsión. Esas personas entonces tendrían un eh, severo problema. Pero levantar la mano autoascribiéndose sin serlo eh, causaría entonces un problema más bien de mala fe. Y esto, como ustedes saben, es uno de los principios... Eh, del derecho y que en todo caso pues las comunidades eh, indígenas y sobre todo pues los defensores de los derechos humanos tienen que estar sumamente atentos pero en dado caso me parece que más importante es eh, ver más que ver los eh, efectos procesales ver eh, cómo de y de qué manera también el, el asistir a estos casos sobre todo cuando hay movilizaciones políticas a veces es más importante que ver toda la cuestión eh, del, del acceso y la administración de justicia, porque sabemos que el, un primer problema en, en este país es el acceso, ni siquiera hay un acceso a la justicia, ya muchísimo menos la administración, y a veces nos estamos preocupando más, más por la administración de justicia, que por sobre el, el, el, el inicio eh, procesal de, la, de las personas. Nada más para precisar esto, porque si ya es tarde, ya todos tenemos hambre y creo que ya tenemos que ejercer el derecho a la, a la alimentación y sobre todo al y al esparcimiento, que también a estas horas necesitamos. Muchas gracias. Nos en la próxima sesión seguimos con eh, herramientas epistemológicas y culturales, ahora con sociología y antropología. El eh, cero y detrás, el cero y de CIDES y tú ya la que me transmito también la semana que entra. Ah, no, y todavía falta una sesión más de antropología. Después de la semana siguiente otra con un investigador, Francisco Ivana Palapro, de Jurídicas, y Guaviador, ¿no? La antropología jurídica, abogada también, pero... No sé si no me va a traer más. La semana que entra, no sé rojas. Y la semana posterior sería a los luneseros de la UAC, y Francisco uh, trasmitaba de tres.